Hola, soy Priscila Orozco, soy ingeniera en tributación y finanzas. Actualmente me encuentro cursando una maestría en administración de empresas con mención en sostenibilidad de sectores. Trabajo en una institución financiera y mi cargo es oficial senior de control y gestión del área administrativa. Me encuentro realizando dentro de mis funciones el cumplimiento y seguimiento de cada uno de los objetivos del área, por ende, eh, me gustaría contar con ustedes, eh, contarles la experiencia que hemos mantenido antes de obtener la plataforma alerta gerencial. Anteriormente teníamos una carga operativa mayor por el motivo de que esto era un poco llevadero en Excel, era más riesgoso en, en temas de tiempo, presentación, era un may una mayor carga operativa como ya lo mencioné. En la actualidad, uno de los beneficios que nos ha traído la alerta gerencial es optimización de tiempo, poder identificar qué departamentos eh, son las personas que han cumplido rápidamente y de manera eficiente con uno de sus objetivos, poder entregar y tener siempre la presentación a la mano de manera gerencial, con gráficos. Una de las partes que más puedo destacar